¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbit. Vamos aquí a empezar al siguiente nivel, el modo premium, a conseguir los aspectos de arma de las pistolas de Mario. Vamos a darle patatín patatán. Vamos allá. No sé si a lo mejor en el modo normal es donde se puede conseguir el ver el, el, los enemigos que me faltan. Supongo que uno... Bueno, pues será el habitual. Vamos a darle. A ver, aquí. Vamos a ir a. a uf, es que la parte de la izquierda con lo de los Sparks me llama mucho. Pero creo que voy a ir a la parte de la derecha. Y. y, y... Sí, voy a ir a la parte de la derecha. Amiguetes. A ver, a ver, a ver. A ver, vamos a por esos ojos de ascoridad. La combinación del equipo. Es que Rabbit Estela nunca me ha terminado de convencer, la verdad. A ver, destruye ojos de ascoridad. Suele ser fácil. Me gusta Mario, me gusta Bowser por los mecha. Vamos primero a. Me gusta, mira. Vamos así. Vamos a activar los meca. No explotan ahí, qué pena. Es una penita, pena. Con Rabbit... No, y con Rabbit. Con Luigi normal. Va, me va a quedar... Por conseguir ahí... A ver. A ver. No le doy, ¿eh? Qué rabia, ¿eh? Me molesta. No puedo más que darle a esto. A ninguno. A ver, ¿y con esta qué puedo hacer? ¿Con esta puedo golpear? No llego. Uy, ¡Qué rabia, eh! Mm, que poco me gusta, eh. A ver, es que el... esto es cuando vayan a por los meca, es que no les llego. Voy a quitarme uno. Con este no tengo acelerón. Mirada de acero Va, ah, venga, voy a hacer mirada de acero Vamos a quitarnos este Aunque sea uno Nos lo quitamos Turno del enemigo No llega a tocarme. Eso perfecto. Perfecto. A ver, vamos con Bowser. A ver hasta dónde llega. Necesito acercar a Luigi. Ahí estamos. Pues vamos ahí. Matamos al ojo, a los dos ojos. Y me queda solo con Luigi matar a este ojo. Pues oh, qué rabia! Le di en el sentido contrario. Vale, perfecto. Perfecto. Conseguido. Fácil y sencillo. Ya sabéis que es siempre el primer capítulo de cada nivel... Suele ser fácil, vamos a venirnos aquí, venimos para acá, nos venimos por aquí, conseguimos estas 5, más 9, más 9, más 9, venimos otro poquito por aquí, venimos por acá, conseguimos dos más, otro poquito por aquí. Otras cinco por aquí. ¡Ah! Oh, me bloqueé. Mm, qué mal. Me he bloqueado, amigos. Y me... Siguiente nivel. Conseguimos tres puntos de habilidad. Uno dorado, que creo que se lo voy a dar a Bowser. Me parece a mí que se lo voy a dar a Bowser. Creo que es lo más conveniente. Así que... Vamos a ir comprando ya curachones. Creo que vamos a ir comprando ya curachones De las buenas. De las que ya saben que me gusta Solo puedo dos. El objetivo de esta vez va a ser ir siempre por el centro. Siempre que esté abierto por el centro. Me interesaría muchísimo el lado izquierdo. Por el, el spart, invocación del obrador. Igual hago izquierdo, centro, tal. Pero no. Vamos a ir siempre por el centro. Voy a hacer otro. Vamos... Llevamos 6 minutos de vídeo. Vamos ahí a darle. A ver si, si se puede hacer rapidito o no se puede hacer rapidito. Dun, turun, dun, dun, dun, dun. Derrótalos a todos. No he activado esto, pero vamos a activarlo en, en un periquete. Sobre todo por la parte de curaciones ahí al final. Vale, no voy a activar por ahora nada más. Nos activamos esto, afirmamos y voy a activar esto. Por el que dirán, vamos a activar la curachone y, y, y probabilidad de crítico, alcance de arma, probabilidad de crítico. Y el que me queda del Luigi, pues alcance de arma, daño crítico. Y ya está Y ya está Podemos mejorar este Vamos a mejorarlo Este es fundamental, ya lo hemos visto en el En el Premium 5 No podemos olvidarnos Y el astravampiro Todos los ataques Vale, este es el otro que me interesa Así que hay 15, perdonad Perdonad, eh. Vale, vamos allá Bailemos ¿Dónde está? Uno, dos, tres Cuatro Vale, vamos a ir Pasito a pasito Vamos a ir a por este de acá A ver si puede ser fácil, rápido Y sencillo Sin que nos haga mucho daño Vamos a activarle los mecha mm -mm -mm. Y no podemos atacarlo Nos da igual un poquito el, el atacarlo Vamos a quedarnos aquí ¿Con este puedo golpear desde aquí? No, no llegó. Sería interesante con... ...con Luigi. Alcanzar el... ...golpeo. Fly, Luigi. Por aquí cero. Cero todo el rato. No hay ningún punto en el que... ...dejas de ser cero, ¿no? Pues me voy a quedar aquí abajo. Cero por ciento... Puedo dañar un poquito a ese. Si es cero para mí, es cero para él, ¿verdad? 50% aquí, ¿eh? Pues vamos a darle. A ver si hay suerte. No hubo suerte. Así que... Nothing. Y vamos con esta. Y ya está. Vamos a pasar el turno del enemigo. No me matéis a Luigi, aunque tengo recuperaciones. ¿eh? Se han acercado. Uf. Es que este... Le mato, ¿eh? Pero no llego... ¡Ah! ¿Cómo me molestan estas cosas, tío? Vale, Luigi llega bastante. Entonces vamos a quedarnos aquí y vamos a saltar con esta. Puedo darle acelerón y le mato. Le doy, ¿eh? ¿Y desde aquí? Por poco que sea, le doy. Perfecto Con Bowser Me quedo expuesto a ese Pero bueno A ver, este es que me interesa saltar por darle el acelerón. No por otra cosa. ¿Y ahora qué hago? Pues me quedo aquí. Ya está. Porque realmente... Vamos a bloquearle a este. Y ya estaría, yo creo. Vamos a pasar. Me estoy entreteniendo aquí de, de mala manera. Vamos con esta hacerle acelerón. Y con Bowser hacer acelerón. No le mato. Pero mira. Vamos a ir con Bowser que tiene más vida que Luigi. Podemos activarnos esto, atacar a este con Rabbit Estela, me vengo para acá aquí y hacemos un poco lo mismo. Si me quedo aquí, le doy. Y con Luigi, yo creo que es más que suficiente para matarle. Vale. Con Luigi le damos... Y... Turno del enemigo. Porque esto... Nah... vale más acelerón y lo protejo aquí este venimos por acá Acelerón. Y esta... Aceleramos también. Y nos quedamos aquí. Me voy a quedar... Aquí. Y le damos. Y ojalá me mate a Luigi. También os lo digo. Así... Podemos Básicamente pues Revivirlo Con esta Lo revivimos Y ya está Perfecto, a ver, al final se me fue el vídeo a los 17 minutos, eh, pero bueno, uh, cuánta monedita aquí, ¿no?, agrupada, menos mal que se van acumulando aquí juntitas, no te entretengas, Bowser, lo bueno que tiene Bowser es que es tan voluminoso que ve... Me abarca todo, ¿eh? ¡No! ¡Quería saltar! No quería saltar. Quería ir a... Rodear. Básicamente. ¿Puedo hacerlo luego? Pues claro que no, chica. Vamos a ir por el centro. Todo el rato.